Invitamos a investigadores de otras facultades, de mismo la facultad de otras universidades públicas y privadas nacionales y extranjeras a inscribirse y participar del postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras. El postdoctorado consiste en una estancia corta de investigación de seis meses a dos años, donde se espera que el investigador participe también de otras actividades de, de intercambio es sobre todo el espíritu del postdoctorado es eh, para quien ya está graduado como, como doctor una nueva instancia formativa eh, que se consiste fundamentalmente en interactuar, aprender de otros equipos de investigación dirigidos por un profesor de la facultad eh, aprender, intercambiar conocer eh, nuevas investigaciones y formarse ya en, es, en esta etapa. Eh, como requisito, digamos, simplemente tiene que ser doctor y presentar un plan de, un plan de trabajo y algunas cuestiones burocráticas y eh, para finalizar y obtener el certificado se requiere la publicación de un artículo y un, y un informe.